esta muerta. haré está muerta. dónde estás y dónde está, ari qué te vas a estar muerta estás haciendo, vas a dejar muerta y vas a dejar muerta y soy harta y dejo todas las redes sociales para siempre ha sido una decisión que he tomado en los últimos días por absolutamente todo lo que estáis que está pasando con Ari que en paz descanse esté donde esté y básicamente los miles y miles y miles de comentarios sobre este tema pues me están afectando muchísimo más de lo que yo mismo me pensaba. Llevo grabando para redes sociales absolutamente toda mi vida. Entreteniendo a millones y a millones de vosotros. Pero ha llegado un punto en que, lo siento mucho, pero tengo que deciros adiós a absolutamente todo el mundo. Porque, sinceramente, es que ya no puedo más. Es que nada tiene sentido sin Ari. O sea, todo lo que yo he hecho, todo el crecimiento, toda la formación de la Maximum Squad ha estado Ari y que, y que ya no esté es que... Es que no pudo, por lo cual creo que la mejor opción es dejar las redes sociales por un tiempo bastante bastante largo, seguramente ya no vuelva porque Ari jamás, de los jamases jamás jamás va a volver, por lo cual nada tiene sentido. He quitado todo de mi canal, también lo he quitado absolutamente todo en el canal de Ari que también he subido un vídeo diciendo que básicamente ya no se va a publicar más vídeos. He cerrado mi Instagram y el de Ari también. Mi TikTok, todo. A partir de ahora yo no apareceré en absolutamente ningún lado y creo que no me vais a ver nunca más. Con lo cual, muchas gracias a todos y... Y espero que me entendáis.